Voy a utilizar The Whale para mostrar qué es lo que más me gusta de analizar películas y artes en general. Buscar el tema. Cuando se hace una película, normalmente es para transmitir alguna emoción o idea. Normalmente las películas tienen una moraleja que podríamos sacar a partir de las acciones de sus personajes. En los cuentos y películas infantiles, eso es fácil de ver. Ahí el mensaje tiene que quedar claro. Pero lo que me gusta realmente es cómo a pesar de las intenciones de su autor, cada obra le habla de una forma diferente a cada persona. La ballena de Darren Aronofsky se puede interpretar de muchas maneras. La forma de interpretar una película es viendo lo que pasa y preguntándonos por qué. Con solo la sinopsis ya podemos sacar ciertas conclusiones. Un solitario profesor de inglés con obesidad severa intenta reconectar con su hija adolescente en una última oportunidad de redención. Solo con esta descripción podemos intuir que la película nos va a hablar sobre la paternidad de alguna u otra forma. Pero preguntémonos, ¿por qué? ¿Qué le ha llevado a estar solo y obeso? ¿Por qué quiere reconectar con su hija? Porque se separó de ella. Cuando vemos la película, se van resolviendo estas dudas y se generan otras. Se va haciendo una bola hasta que llega el final y tienes que volver atrás para averiguar de lo que se nos está hablando. Se pueden sacar muchas conclusiones. Está solo yo eso porque se ha refugiado en la comida tras el suicidio de su novio. Cosa que le ha llevado a no querer ser visto por nadie más que unas pocas personas. Quiere reconectar con su hija porque le queda poco tiempo de vida y se arrepiente de no haberla visto en años. Se separó de ella porque se enamoró de otro hombre y estuvo de juicios con su mujer quitándole la custodia compartida, si es que la tuvo en algún momento. Estas respuestas generan otras dudas y así nos podríamos tirar varias horas. Acortaré los procesos y te comentaré qué versiones se podrían sacar de esta obra. Para empezar, lo más básico. Un padre quiere ser perdonado por su hija antes de su muerte. Con esto también le podremos sacar un sentido bíblico. Durante la película se habla sobre la fe y la Biblia. Podríamos estar hablando sobre un ateo que termina por creer en Dios y la salvación divina justo antes de su muerte. También nos podemos centrar en los problemas en sí. Concretamente, cómo ha llegado a estar así. La comida y la ausencia de salud pública en Estados Unidos. No quiere al hospital porque todo su dinero se lo está reservando para dárselo a su hija cuando muera. Si va al hospital se endeudaría y lo perdería todo. Entonces estaríamos hablando sobre una crítica al sistema estadounidense de salud. O por el mismo motivo, también podríamos decir que es una crítica a la religión y a los estadounidenses. Concretamente hablando de cómo todavía no está del todo aceptada la homosexualidad, ya que la causa del suicidio de su pareja es, entre otras cosas, por no ser aceptado tal y como es. Lo mismo podríamos decir de la gordofobia. De hecho, ambos rechazos Van entrelazados en la cinta. La mayoría de personajes ven al protagonista con asco. No necesariamente solo por estar obeso. Aquí hay una cosa interesante. No todos son capaces de reconocerlo delante de él. De hecho, lo que el personaje de Brendan busca en los demás es la honestidad. Entonces, también podría ser un comentario sobre la falta de honestidad en nuestra sociedad. Todo está muy bien. Cualquier cosa bien analizada y demostrable más profundamente puede ser válido. Eso sí, que se haga una mención esporádica sin más en toda la película de algo no indica que vaya de ello necesariamente. Todo tiene que ser demostrable a lo largo de la cinta hasta su final. El último plano, sonido o frase de la película tiene que confirmarnos la hipótesis que hayamos generado. Eso es lo bonito, mirar a cada obra desde un prisma para ver qué nos revela. ¿No te ha pasado que hace un tiempo vieses una película y creíces que iba de una cosa hasta que la has vuelto a ver y ahora tienes otra opinión? Eso es porque tú has cambiado, aunque la película siga siendo la misma. Por eso, cuando crecemos y revisionamos películas de nuestra infancia, vemos que igual no eran tan buenas como recordábamos. O al revés. De repente descubres todo un trasfondo que siempre ha estado ahí, pero nunca te habías fijado. A mí me ha pasado mucho, por ejemplo con Lilo y Stitch. Cuando era pequeño disfrutaba de sus secuencias de acción y la música de Elvis. Pero ahora que he crecido, lo que veo es una cinta sobre una familia disfuncional que lucha por seguir unida a pesar de todos los problemas que tienen. Otro ejemplo sería mi vídeo sobre Fight Club, en el que relaciono sus personajes con componentes químicos para hacer una bomba. Vídeo que podéis ver en la anotación que aparece arriba. Puede que dentro de unos años vea The Whale well y opine otras cosas. De momento me quedo con que es una muy buena película sobre un hombre que perdió la fe en la humanidad y recupera su optimismo justo antes de morir.